Hola, amigos de Bitácora Delian. bueno, vamos a prepararnos ahora para irnos a una entrevista de trabajo, mi primera entrevista a nivel profesional. Dime, ¿qué le recomendarías tú a la gente que está pensando homologar su carrera? o validar su carrera aquí en Australia? Que empiecen ya. Yo pienso que es una recomendación estúpida pero es lo más sensato que les puedo decir. Empiecen ya. No esperen a estar acá. No esperen a tener el dinero. Muchachos, es mejor empalarse o complicarse la vida con un crédito y perseguir la homologación que llegar acá y perder tiempo. Ustedes pueden conseguir ese dinero para pagar el crédito que saquen pero no van a conseguir el suficiente dinero para recuperar el tiempo que han perdido esperando para hacer la homologación Tú obtuviste una respuesta positiva de tu título de la experiencia que homologaste ¿Qué necesita la gente para hacer ese proceso que tú hiciste? El primer paso es que pues, tantos pasos pero el primer paso es que ustedes tengan una carrera en sus países Terminar. El segundo paso es que ustedes tengan experiencia laboral porque la gran mayoría de homologaciones les va a exigir a ustedes experiencia laboral. Yo no soy agente migratorio, hago el disclaimer, hago el, el, el, el no me embalo, digamos <risa> el disclaimer no me embalo, es un disclaimer, Advertencia. la advertencia. Uh, yo no soy sé, de gente migratoria, no soy abogado migratorio, no soy nada relacionado con algo, más bien soy un anti todo. Eh, pero la recomendación que les hago es que ustedes entren a las páginas. Chicos, pregunten, pregunten. Oiga, yo soy eh, músico. ¿Quién en la comunidad ha homologado su título de música? Busquemos a alguien. Aquí en Australia hay alguien que haya hecho lo que usted hizo. Preguntémosle a alguien. Otra opción que ustedes pueden tener es entrar a las páginas de gobierno. En las páginas de gobierno les dejamos los links, les vamos a dar los links abajo, vamos a hacer el trabajo, les vamos a dar los links abajo para que ustedes pongan en inglés el título de su profesión. Ahí ese título de profesión les va a botar un listado de profesiones relacionadas porque es que, un ejemplo en mi caso, yo soy psicólogo con una maestría en recursos humanos y con experiencia en recursos humanos. Aquí recursos humanos, la administración de recursos humanos no tiene nada que ver con psicología, sin embargo hay psicólogos organizacionales, pero un psicólogo organizacional no va a reclutar gente como lo hace en mi país, ¿Sí? en mi país el psicólogo hace de todo, inclusive servir los quintos y la mera bota. aquí no. Aquí un psicólogo es muy específico en su área. O un analista de recursos humanos es muy específico en su área. O un manager de recursos humanos, un director de recursos humanos. Son cosas muy diferentes. Entonces es importante que ustedes, desde su título profesional y desde su experiencia, empiecen a validar por qué líneas se van a enfocar para hacer la homologación de su título. Lo mismo, ingenierías. Hay... Urgo de ingeniería, usted puede ser un ingeniero mecánico, pero puede ser un ingeniero, estoy hablando además, un ingeniero mecánico especializado en motores diésel, esa es una homologación y eso lo hace una entidad. Ah, usted es eh, enfermero, bueno es que los enfermeros para homologar son bastante complicados. ¿no? Eh, usted es enfermero, vamos a ver usted, para? Pues usted es enfermero especializado en pediatría. X entidad va homologando, entonces cada una de las carreras tiene una entidad específica de acuerdo a su ramo y a su experticia para que ustedes lo puedan homologar. Y tercero muchachos, recojan los papeles. Algo de lo más complicado por lo que yo pasé y que más tiempo me costó fue conseguir los documentos de acuerdo a las especificaciones que piden cada una de las entidades. A mí me tomó como tres meses. Gracias Banco Pichincha por hacerme dar tanto dolor de cabeza. Uf. Fue muy problemático obtener lo que necesitaba por la burocracia del país. Fue muy, muy difícil. Varias empresas, gracias a mi dulce Julieta, gracias a, a Job, gracias a ellos pude obtener esa información muy, muy fácil y de acuerdo a los estándares que he pero la otra... No ayudó para nada, lo que complicó el proceso en tres meses. Y fuera de eso la carta llegó mal. Entonces miren que todas estas trabas, si ustedes las pueden solucionar desde Colombia, van a ahorrarse un resto de tiempo acá. Y es tiempo que ustedes pueden ganar acá para aplicar. Por eso es que ustedes van a encontrar historias, historias de personas que llegaron aquí y al mes ya tienen trabajo. Porque son personas que fueron esa millita además desde sus países. No simplemente están en sus países. Ay, es que no me han dado la visa. Es que no me han dado la visa. Es que no me he podido ir. Es que no me he podido. Ir. No pierda el tiempo. Usted tiene que hacer muchas más cosas allá. Previo a llegar acá. Cuando usted esté acá. Va a empezar el dolor de cabeza. Para conseguir esos documentos. Entonces no lo tomen como un regaño. Tómelo como un consejo. De alguien que pasó por ese carro. Recuerden que este video es... Patrocinando, no patrocinaba por patrocinando a World Remit. Muchachos, ¿quieren tener efectividad en enviar dinero desde Australia a sus países? Creen la cuenta, creen la cuenta. Es súper sencillo, súper básico y súper económico mandar dinero. Excelentes, excelentes tarifas. Se los decimos nosotros que ya hemos tenido la oportunidad de mandar algo de dinero para apoyar a nuestras familias o pagar las deudas que algunos tienen en el país. Suscríbanse, link de suscripción está abajo. Ustedes obtienen un descuento y nosotros también obtenemos un bono por haberlo referido. Así que ayudémonos mutuamente. ¿Lo de la universidad también les sirve? Que si, sí? me preguntan por ella, que si sí, lo de la universidad también es obvio. Dentro de todos los documentos les van a exigir los, los papeles universitarios, pero, vuelvo pues, al mismo punto, no todas las profesiones van a pedirle lo mismo. En mi caso, a mí solamente me pidieron la sabana de notas para mi profesión, para lo que yo estaba aplicando, que era Human Resources Advisor, o sea, como un analista de recursos humanos. Entonces, los documentos de la universidad, en mi caso, bueno, ustedes, si ustedes vieron este video, que fue mi primera entrevista en Australia a nivel profesional, eh, no está relacionada con el área de psicología, y no está relacionado tampoco con la homologación de mi carrera. Está muy por encima. ¿Por qué? Porque es que resulta que mi experiencia y mi perfil me daba la capacidad para homologar como analista de recursos humanos o Human Resources Advisor, pero no me daba mi experiencia para homologarla como analista. Como Human Resources Manager o Human Resources Director. No me daba, porque había una solicitud ahí que no me daba. Entonces, ¿yo ¿qué hice? O sea que me estoy viendo un poquito de la respuesta, pero ya vuelvo al punto. Validé en la entidad Beta y en esta otra entidad que no me acuerdo, ¿quién necesitaba de cada una para poder homologar mi carrera? Por Beta CES, esta, la saqué la deseché y me quedé con ventas, para ser analista de recursos humanos. En la aplicación, ellos miraron mi perfil, que yo tenía experiencia como eh, manager de recursos humanos. Entonces dijeron, ok, tiene la homologación como manager, pero tiene su skill assessment, no sirve. Tiene la experiencia, no se interesa, su perfil es está ligado a lo que necesitamos, pues ya me y por eso fue que tuve mi referencia. Volviendo al punto, en es para hacer la homologación, me pidieron fue mi sábana de notas de todos los semestres, todas las notas, materia por materia. Eso fueron como unas cuatro páginas aproximadamente de, de, de, cada, de todos los semestres y eso tuvo que mandarse a traducir, bueno eso sí es otra historia, otro proceso. Pero si yo hubiera querido hacer mi homologación como psicólogo, el proceso es completamente distinto. ¿Y por qué no lo dice? Te preguntarán, no si usted es psicólogo y tengo entendido que ya pagan súper bien. Y blah, blah, blah, blah. Pues no lo hice, primero por el costo. Y segundo porque yo no tengo experiencia como psicólogo. Y si yo, aquí ni allá. No con el rol de psicólogo que es, existe acá. No con el rol de psicólogo que se acá, yo tengo psicólogo de recursos humanos, lo que aquí no existe, no existe. Y no me servía, igual sabía que si metía la cabeza por ahí iba a perder el dinero de la homologación, entonces por eso me fui, por el área que a mí me apasiona, por el área que yo sé hacer y que es lo que a mí me gusta hacer. Punto aparte, si usted viene a Australia, no se venga a hacer algo que a usted no le guste venga a hacer algo que a usted le apasiona, vuelva a recrearse a usted mismo acá, dese la oportunidad de nacer desde cero, si le va a tomar tres años, hágalo, hágalo, pero no se meta tres años a hacer algo que a usted no le guste, van a significar seis siete años de su vida de estudio y sacrificio, hágalo de una vez. Entonces, después de haber obtenido ya toda la documentación, pues apliqué y obviamente la universidad, los papeles de la universidad fueron muy ágiles, eh, fueron muy colaborativos, entendieron que estaba en otro país y que necesitaba los documentos rápido eh, y pues nos ayudaron a tiempo y afortunadamente pues se pudieron cumplir la meta y logramos ganar el partido. ¿Te demoró mucho tiempo tu proceso de homologación? ¿Cuánto se puede demorar un proceso de homologación o ¿no? de skills assessment? Bueno, a mí me tomó, conseguir los documentos me tomó seis meses, casi siete meses, y la respuesta, es, estos señores, se tomaron desde noviembre hasta abril, noviembre, siempre, pero, se tomaron cinco meses larguitos, cinco meses larguitos y en pandemia. Eh, Toma tiempo, o sea, me demoré casi un año haciendo el proceso de homologación y de pronto algo que pues no, no, no hemos preguntado y no hemos respondido son los costos. Eh, hay que pagar el proceso, o sea, el proceso no es gratuito, hacer la homologación no es gratuita, hay que pagarle a la entidad y ahí sí, muchachos, pues todas estas entidades varían, pero mi proceso costó mil... 50 dólares la sola aplicación solamente fue bueno, un poquito más roughly, más o menos como 1050 dólares y Lee aplicó ya para también su carrera por otra línea y esa nos costó casi 1200 dólares entonces vea dios santo bueno muchachos creo que Lee ya no tiene más preguntas no <risa> Entonces nada chicos, gracias por ver este video, por favor recuerden suscribirse a nuestro canal, recuerden seguir las redes, eh, no dejen de unirse a Telegram, estamos creando una comunidad espectacular en Telegram, donde todos tenemos dudas de cómo carajo se si llega acá, <risa> y está buenísimo porque hemos resuelto preguntas súper interesantes, y, y bueno, nos vamos guiando y nos vamos dando la mano unos a otros en este proceso amigos. Gracias por seguir este video, gracias por seguirnos, de verdad es un placer hacer estos videos y bueno, ver sus comentarios. Un abrazo amigos y bendiciones, hasta el próximo video. Hola Bitlin. si eres nuevo suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos.